En este video te vamos a mostrar cómo agregar una nueva suscripción. Hacemos clic en el botón agregar. Seleccionamos el artículo, por el cual queramos hacer la suscripción. Agregamos un código de suscripción, una descripción. La nota es opcional, seleccionamos la moneda, el valor de la suscripción y la fecha de inicio y la fecha de fin de la suscripción. Hacemos clic en aceptar y se va a agregar la nueva suscripción.